Hola a todos y bienvenidos a, a, a, en Fútbol Surplus para un nuevo episodio de mi serie sobre el Mundial 2022. Ya que hoy voy a hablar por fin de Argentina, un equipo que realmente no tiene nada que ver con el de, de 2018, ya que la, la plantilla y el once titula, titular son ahora mucho, mucho mejores. Pero si Argentina es un serio candidato al título, es sobre todo porque Scaloni ha creado un contexto que le hace sacar por fin el máximo par, partido a Messi. Así que ese será el ángulo principal de este vídeo. En primer lugar vamos a analizar las fases de Argentina sin balón en, en las que obviamente Messi no, no está muy activo. Sin embargo la albiceleste no se debilita en general por ello y aquel el delantero centro, en este caso Lautaro Martínez, lo compensa tensionando incluso a los laterales contrarios, mientras eh, el jugador del PSG PC, del se, se mantiene arriba en el centro, donde eh, se, pues se, con, se convierte en una auténtica amenaza en caso de recuperación, como ahora veremos. El primer, um, bueno, al, al encontrar a Messi muy arriba en el centro, los argentinos se aseguran de tener tiempo suficiente para construir su bloque de equipo alrededor de Messi, porque este es capaz de guardar el balón mientras espera a sus compañeros, como aquí, donde muchos otros delanteros se habrían apresurado a um, dar el balón a Lautaro mientras que Messi utilizara la famosa pausa. A ver qué. Di Lorenzo viene hacia él. Bonucci seguramente se prepara para salir sobre, sobre, la, sobre el autarro, por lo que Messi hará esa pausa para esperar a que llegue Di, Di, Di Lorenzo y aprovechar su impulso para ir en la otra dirección y así eh, rodearlo. Pues eh, así eh, Di María y De Paul también tendrán tiempo de llegar a, al área. Pero si el equipo contrario consigue salir de esa buena presión argentina y llegar más, más arriba, Messi no es menos peligroso porque en caso de recuperación puede volver a conservar el balón a espera de que lleguen sus compañeros para iniciar esta vez verdaderos contraataques que a veces puede, puede lanzar él mismo sorprendiendo al, al portador del, del balón desde atrás como, como aquí con Rodríguez Aquí vemos que los otros tres delanteros argentinos se adelantan inmediatamente, al igual que un centrocampista, y no es lo Celso que sería jugada de extremo izquierdo, sino Rodrigo de Paul, cuya capacidad de repetir esfuerzos es realmente esencial para este equipo, ya que así puede compensar la de Messi eh, al ocupar zonas a, a, adyacentes. Y luego con la pelota, Argentina tiene la, la posibilidad esta vez de, de jugar en, en largo, gracias a Lautaro Martínez. Excelente ese, ese registro y por lo tanto, preferido al muy buen eh, Julián Larraña Álvarez. Y gracias a, al buen juego de pies de los defensores también, eh, especialmente Romero o al del, del, portero, del portero, del arquero eh, Martínez. Todos estos son patrones que Argentina utiliza regularmente, o sea, circuitos de pase. A partir de ahí se puede apreciar la, la química de la de albiceleste, ya que la carrera de Di María va a permitir a Messi retroceder en el centro eh, y de Paul, como es habitual, o sea, lo, lo compensará subiendo. Pero Argentina también es capaz de realizar salidas más cortas, creando una superioridad numérica en, en el primer tercio de, del campo, como aquí, donde Emiliano Martínez nos, nos demostró una vez más que es mucho más que un portero, de un arquero solo de, de penales. Sejó disfrutar eh, eh, el toco y me voy de Ezequiel Palacios, un centrocampista que me gusta mucho, aunque se lesione con demasiada fre frecuencia. ¿no? Toco y me voy. La razón por la que elegí esta secuencia es... Eh, ...para mostrar lo que va a suceder a, a continuación... Eh, ...porque la, además de que Palacios compensara el hecho de que Di María... ...estaba por casualidad en el lado izquierdo del campo... ...el lateral derecho, Nahuel Molina, también eh, subirá y no de cualquier manera. Al ver que Bastoni se, se dirige hacia Messi... Va a correr hacia el defensa italiano y, y le va a hacer bajar a su área. Permitiendo a, a Messi llegar a, a su zona favorita. La, la famosa zona 14 de, de Guardiola. O sea. Ahí, ahí. puede subir hasta el área. Dicho esto, esa falda de un extremo derecho en el juego se planifica a veces. Ya que Scaloni... Alinea de vez en cuando solo a tres delanteros con Messi más descentrado, como aquí donde aparece en el spotlight de Rodrigo de Pau, el, el jugador dest destacado. De hecho, eh, este último permitirá a Messi recibir el balón más abajo eh, a través del hueco amarillo que va a crecer a medida de que De Pau se va, se va trayendo a, a Caicedo con él. Tocará luego apreciar cómo Messi da la impresión de no estar preocupado por el, por el juego caminando y mi, mirando hacia adelante para así no despertar, despertar la, la atención de, de su rival directo. Y, y aquí aquí viene. Y ahora va a poder apreciar cómo Messi sí escondió su pasea de pau. Su postura y la um, orientación de su, su cabeza sugieren en efecto que va, que va a pasar el balón a la... Al lado izquierdo. Por lo que Keislero se inclina un poco hacia ese lado. Lo que, lo que justamente permite el a de Paul. Y que Messi pues, pueda otra vez acceder a ese pico del área. Ahí se viene. Y son 14. Y pues acaba en un gol. ¿no? Cuando ante un bloque bajo. A Messi le gusta tomar el control de juego. Bajando un poco en la cancha. Por lo que. Eh, cuando no hay un extremo de, de derecho eh, es el lateral derecho el que tiene que aportar eh, esa amplitud sin embargo aquí como, como Uruguay tenía una línea de cinco defensas, su, su lateral izquierdo pues, podría haber eso por lo que es importante hacer carreras profundas para hacer que los defensores de, de la oposición se cierren por dentro eh, lo, lo va a hacer Rodrigo de Paul eh, aquí después de un magnífico toque en espacios reducidos. Miren. Y al ir directamente hacia adelante. Tras su pase. El jugador en el Atlético de Madrid. Obliga a la defensa uruguayo. A entrar en el centro. O sea el, en la tierra de izquierdo uruguayo. Liberando a Molina. Para que lo encuentre Messi más adelante. Eh, así que. Esto es algo que también se puede ver. Con bastante frecuencia con Argentina. Y aquí. Aquí aparece Molina, que está libre. Entonces, esto es la, la escaloneta, como la llamamos, un equipo muy versátil, capaz de presionar alto, así como de, de ser peligroso a la contra o en el juego corto y largo, pero también es un contexto que corresponde muy bien a Messi, como hemos visto. Y, y si Messi tiene la oportunidad de brillar, de brillar a, al máximo, es mejor considerarlos como un cador del Mundial. Por lo demás, eh, eso es todo para mí, ya no dudes en, no dudes en suscribirte a mi canal para no perderte contenidos similares. Si, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darme un like, decirme en los comentarios y compartir el vídeo con otro apasionado de fútbol. Me ayudaría, me ayudaría muchísimo, seguro más de lo que crees. Chao, chao. <risa>